Con la fuerza para tenerlo todo. No, asco, Dios. ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? <risa>